Ya están aquí los ratios y probabilidades de Darwin Blast. En esta ocasión revisamos 7 videos en los que se abrieron 12 cajas. En la descripción le voy a dejar los videos que revisamos. Cada caja tiene 24 sobres y si abres una caja completa te deben de salir 2 secretas y 4 ultra raras. Cada sobre tiene una metalizada y 9 cartas comunes. Y en sí la colección es de 100 cartas. Comenzando con los ratios de las super raras... Bestial Saronir y Prediction Princess son de las cartas más fáciles de obtener con un ratio de 1 cada 28 sobres. Después tenemos a Bestial Magnamut, Castira bird y Sprite Double Cross con un ratio de 1 cada 32 sobres. Después tenemos a Kastira Shangri-La con un ratio de 1 cada 41 sobres que también es bastante bueno. Y después vienen lo que son algunos Black Wings, por ejemplo Chinook. Yamal tienen un ratio de 1 cada 48 sobres y Bata es de los Black Wings que son eh, súper raros, más difíciles de obtener con un ratio de 1 cada 57 sobres. Después viene Bestial Druid Surm que es pues, de las super raras más difíciles de obtener con un ratio de 1 cada 72 sobres. Pasando con las ultra raras tenemos que la ultra rara más común y que más se va a repetir es Destructive Daruma Karnakanon con un ratio de 1 cada 48 sobres. Después viene lo que es Ninjutsu Art, Notebook of Mystery. También va a ser una carta que se va a repetir bastante con un ratio de 1 cada 57 sobres. Después está Blackwing, Assault Dragon, Castra eh, Unicorn de Vistal Albalos. Y Seb Ruby of the Gothi con un ratio de 1 cada 72 sobres. Después tenemos a Arion Post de los Gothi, también Blackwing Sudri, Castra Fenrir. Y también Majesty Pegasus de Draco Slayer y Meinsen de Battle Ninja con un ratio de 1 cada 96 sobres que pues ya son un poco más difíciles de obtener y por último tenemos a Mitsu de Insect Ninja también a esta carta de Valiance Awakening. Y Vera de Bernusilf Goddess, con un rate de 1 cada 57 sobres. Y pues estas tres, pues creo que son eh, cartas ultras difíciles de obtener, que pues tal vez no van a ser tan buscadas. Y pues ahora sí, pasando con lo que son las secretas, que yo creo que es lo fuerte de esta expansión. Pues tenemos, por ejemplo, a la Lady Labyrinth del de Silver Castle. También Spellbound, que es una muy muy buena carta y seguramente es una se va a convertir en una staple. Y también Sprite Sprint, con un ratio de 1 cada 72 sobres, que pues sí, relativamente sencillo para ser una carta secreta. Después tenemos lo que es Wallin, de Spirit of the Gothi, también Mo cracker from the Underworld. Y esta carta de soporte para pues una de las estrategias más fuertes que hay actualmente en el juego competitivo. Después de la última banlist, que es Tealament's Rule Kalos, con un ratio de 1 cada 96 sobres. También tenemos después a Blazing Cartesia, la virtuosa y The Bestial Uvelion con un ratio de 1 cada 144 sobres. Estos ya van a ser más difíciles de obtener junto con Ignis Phoenix de Layer con un ratio de 1 cada 288 sobres. Y por último les voy a dejar el listado completo si es que algunas de las cartas que más les interesan no las llegamos a mencionar. Y en general les voy a invitar que si les gustó el contenido de este video... Consideren suscribirse ya que nosotros obtenemos esta información cada que Konami saca un producto. De igual manera, hacemos un unboxing de los productos más relevantes de Konami. Así es que nos vemos en el próximo Yu-Gi-Unbox.